Presto le presenta Se siente la brisa a la voz del olvido. Palabras que sangran de un ángel herido. Esclavo y testigo de una historia amarga. Ha llegado el tiempo del fuego y la mancha. Hoy voy a cantar y voy a escribir. La historia y el fin de una escena real. Este es el final. se acepte, que hoy soy feliz, se si activa el volta, ya llega y alcanza, el fuerte está aquí, respira y te canta, puedo agradecer toda su confianza este es mi destino solo Dios lo cambia hoy lo voy a cantar solo Dios lo cambia y voy a vivir solo Dios lo cambia